Bueno, el meu caso es que yo soy un, un noy un 65% de disminución por malaltia mental y vaig a ir a la caixa amb uns diners que tenían un fix i y van dir que tenían un producto molt interessant que... que me donarien molt interès y que... y que estaba muy bien. El contracte posa que tiene un riesgo bajo y que al termini de sin menos cur. O si sigui, no puedo res de que es perpetuidad ni que ni, ni retación. Yo tengo 42.000 euros. Resulta que ahora no es por tu casa. Porque. Que se convertirán al 30% en acciones. Al 30 de junio. La mitad de 30% y al de la siembra. otro 15%. La otra mitad després me em diuen que el del 70% restant no el puc tocar de aquí de anys Y yo me había de comprar un pis al costat de mi hermana. No puedo dar los d'entrada de entrada porque tengo todos mis estalvis desde hace 16 años que trabajo hasta allá. Y no, no me em, em han una situación pues, que estoy viviendo en un pista del meu pare, que per sort, ja el meu pare té un pis on puc viure i, i no me no em falta un sostre, però yo eh, jo arribo a final de mes i, i necessito que diners per si se espalla a la caldera, no tinc diners per per respondre, per fer el pagamento pagament, ni res. Todas sigui, las no tots els diners els tinc aquí. me em, em van afà tot, tot, tot, tots els estalvis, l'herència de la meva todo tot. Deixi. Quan vaix anar, em van dir que era un producto de avance risk y a un plus de avance lo asúdín para escrita al contracta Y vas no sol. Y vas no yo sol. Cuando ellos saben que yo cobro una pasión para disminución. Ellos usaban, porque la cobro para ellos. Y vengo aquí porque aquí está bien, no te la no te la embargoña. La mesa. La misma parella le entrado y tal horario, la jornada, fatal, bueno, y... y ahora resulta que tengo un cine que no es por tocar. Claro, es que es una impotencia total. Es una impotencia total. que en otras amigos amigos de Lleida sí. eh? y ahora mostróme que aquí es que ni no entrar un no poco entrar que eso es, es ser uns lladres completamente no están robando no están engañando y eso que hemos han que tranquilamente que podíamos estar tranquilos que no y el único problema que convendí con tranquilo tranquilos, y nosotros además, a mí están a, a muchos del pueblo a muy del pueblo que tienen de toda la confianza que un de estos estos a dar repaso me lo eh? y hemos entrado por culo a base de mí no un poco ni entrar